Bueno, hola a todos, eh, mi nombre es Julio Povero. Eh, bueno, seguimos con, con esta forma de expresarnos mediante el canal de YouTube que nos permite el diputado Fischer Alcantero. Este, bueno, hoy vamos a tratar un tema eh, que nos ha hecho ruido en estos últimos tiempos, que fue eh, la muerte del, del empleado de la pasiva. Eh, más que tratar eso, se, vamos a tratar el asunto de cómo se llevó a, a ese hecho, ¿verdad? Eh, vimos en estos días que se procesó al joven eh, con cinco años eh, de pena eh, pero pienso que no, no, no es una forma de, de, de penarlo, ¿verdad? Este, pero vayamos al, al, al principio del asunto Yo creo que esto se relaciona con la educación Hoy, por ejemplo, internamos a los jóvenes con el, con el fin de que se reeduquen dentro de, del establecimiento eh, donde son internados, ¿verdad? Este, y pienso que tenemos que empezar a atacar la educación desde el principio, desde de, de la edad de ese joven, no dejarlo, excluirlo socialmente y decir bueno, cometí un error y lo mandamos a reeducar y si se reeduca bien y si no volverá a entrar, sino que más bien poder empezar a, a fortalecer la educación desde el principio, de, de, de, que, de que uno eh, es persona, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hoy tenemos a padres que simplemente mandan a sus hijos a la escuela por el derecho a la asignación y no eh, lo mandan con el fin de que el, de que el niño se eduque, de que el niño tenga un futuro, porque es más fácil tener al niño después viviendo monedas luego de la escuela que mandándolo a la escuela y luego que llega a su casa a hacer los deberes, a ponerlo a estudiar y que el niño aprenda verdaderamente lo que hizo en la escuela. Tenemos muchas escuelas de contexto crítico, por ejemplo, que los directores o las maestras llaman a los padres porque pasó determinado tema con, con el niño, se sintió mal o tiene mala conducta y los padres no pueden ir porque están ocupados o están descansando. Este, pienso que tenemos este, un, un gran problema con, con eso y pienso que es desde ahí donde se debería atacar a la educación. No simplemente cometiste un error, te mandamos a reeducarte y si no te reeducás, lo siento. Sino que empezar a educar desde el principio de la persona. Pienso que ahí se, se generaría un gran cambio social y es una política social a seguir.